Yo soy Happy Longa y hoy hay un nuevo vídeo, nuevo vídeo, ya sé que este vídeo lo vais a ver más tarde pero da igual, Quiero hablaros de mi experiencia haciendo prácticas en una empresa de marketing aquí en Murcia. He estado grabando tanto la ida como la vuelta. El problema es que de tres semanas que estuve casi cuatro, la primera semana fue muerte de destrucción, ¿vale? Lo desgraciada que soy, bueno, ya veréis el nivel de profesionalidad de pringada que soy <risa> Vais a ver que de todo se sale Que yo seré una pobre desgraciada Pero es que de todas las experiencias malas Siempre lo diré, siempre se aprende algo bueno Siempre hay que sacar el lado positivo Y os voy a dejar tal cual con lo que yo estuve haciendo Que para eso lo estuve grabando para vosotros Con todo mi amor y cariño os lo voy a dejar tal cual Espero que no se haga un vídeo muy largo Espero que no se haga un vídeo muy largo Y, y nada, que... Os dejo con, con, con una serie de catastróficas estichas de Carmen Javier. No, va a entrar Pues nada, estoy perdida. Viene mi compañera a buscarme. Y... Ay, de verdad, el conductor, yo qué sé, me ha indicado a lo mejor que ha podido, pero yo todo no me lo conozco, me, me, me he perdido. Mmm... Necesito sacarme el canal del coche ya, de verdad que estrés. Si es que estoy en el equipo, perdió la chancla. De verdad que estoy ya agonizando, agonizando, agonizando. Sana y Salva acabo de llegar. Sí, chulísimo. Eh, o sea, chulísima la experiencia. He escrito un artículo y nada, le ha gustado. Y lo vamos a publicar y voy a hacer trata de la foto y estoy impresionada y todo guay y todo... ¡Ah! Nada, que estoy contenta, eso es lo único bueno. Del día, bueno, que estoy en casa. Buenos días, mis menakis. Me viene a recoger una de mis jefas. Me va a hacer el favor, eh, después de lo de ayer, eh, se arma. Se ha apiadado de mí y me va a recoger. Nos entregaron, ¿cómo explicaros? Una especie de diario para escribir ahí, pues todo lo que hacemos ese día. Y yo, por cierto, tengo que descargarme. No lo he hecho aún. <risas> he vuelto, <ríe> así mágicamente parece y todo, de verdad que lo que no me pase a mí, no le pasa a nadie eh, la ida, muy guay sin estrés, sin nada, por cierto he publicado un artículo y... <ríe> y a la hora de la salida ha sido lo gracioso, o sea ¿qué pasa? Que no se abre la puerta, la puerta de cristal está que cuando tú pasas se abre, ¿vale? pues no se abría y yo, y como sé que hay cámara fue he hecho como, <ríe> como que no iba a ir, ¿vale? Y entonces me quedo ahí esperando cerquita cada mismo acercándome más la puerta. Pero eso no sabría, Estoy Leyendo que había sido un problema de la puerta, porque no podía salir. ¿Qué que ha pasado? Pues nada, que he salido pidiendo ayuda. Entonces, con toda la vergüenza del mundo, con toda la vergüenza del mundo, en buscando una salida de emergencia, nada, a pedir ayuda a una de mis jefas, porque no podía salir de ahí. Obviamente han bajado las dos y me han ayudado. Y el cachondeo y todo eso que conlleva esta situación, si es que es normal, si es que es normal. Yo todavía no me río, ¿sabes? Pero me reiré. Vamos a dar por concluido el día de hoy. Ya mañana, otra historia. Mm, esto ya es la salida, ¿no? Pero voy a contar mm, lo de gracia que soy otra vez. <risa> menos mal que por lo menos hay soluciones, pero... Uf. A ver... Bueno, el autobús pasaba a las 9.43 y yo estuve en... y veía que no llegaba, que iban a ser un punto y no llegaba. Quedan ni y... tres y no llegaba, entonces fui corriendo a mi casa a coger dinero para llamar a un taxi. Nada, el hombre vino, me llegó al sitio y muy bien. Muy bien para él, obviamente, ¿no? <ríe> que obviamente, pues si necesito ayuda la pido, ¿no? Igual que el lunes pedí ayuda a mi compañera, pues el martes me llegó more. <ríe> Y nada, de hoy pues José, <ríe> más majo que todo. Y nada, pues para entretenerme Cosmos, porque ya dije que voy a sacarme el carnet de conducir, bueno, por lo menos voy a intentarlo, ¿no? Pues hoy hemos tenido que escribir tres artículos, y nada, las es que es muy interesante, así sobre turismo, y turismo de Perú, por cierto, y me ha gustado muchísimo saber de Cusco, de que es el último que estoy escribiendo, de Arequipa. Que me había quedado malo muchísimo que tiene el Parque del Amor, ¿cómo se llama? Eh, Miraflores. Muy bonito, muy bonito ese sitio, el Malecón, me ha gustado la zona de... esta de parques para La costa verde era súper chulo, súper chulo, eh, también tiene un sitio comercial, en la, Larcomar. Muy guay, Perú, o sea, muy chulo. Y ahora pues estoy con eso, con Pocuzco. Pocuzco, como queráis llamarlo. Y nada, yo qué sé. Muy contenta de lo que estoy haciendo y tal y y, y ya mañana no sé quién será, pero me espera un día interesante y tengo muchísimas ganas. Y nada, pues ya espera que me recoja mi señor padre y ya por eso hoy me despido aquí. diciéndoos hasta mañana. Llevo un pañuelito, unas señoras trenzas de raíz. Bueno, no verá. Una camiseta, unos vaqueros y unos zapatos. Aquí se llaman bambas. Buenos días. Hoy voy de camino a coger el tren. No lo he cogido en mi vida, va a ser bastante gracioso. Señor te piedad, me voy a dejar cargado en mi casa. Voy a correr. A correr. Bueno, me ha quedado con tiempo de sobra. Que hay que joderse. Chicos, la experiencia en tren ha sido muy chula. ha sido como el Harry Potter, ha sido uno pasada. Y nada, voy con una chaqueta porque ha llovido, voy con una camisa. Bueno, con un top. Que por detrás, bueno, ya os lo enseñaré mejor luego. Y unos pantalones altos verdes y unos zapatos en color dorado. Esta vez sí que se ocupa mía de dejarme el cargador, ¿vale? Pero es que no, no lo he dicho, no me iba al ascensor. No sé cómo de ágil he subido todos los pisos de mi casa. Que tarda así, así en subir y bajar. No sé, no sé, me asombra el tallo. <risa> Eso sí, me he hecho daño los talones, pero bueno. Lo malo es eso, que, que sigo dependiendo de que alguien me acerque al trabajo, porque llega un punto en el que no, no, hay, no hay autobuses, no hay nada, es la nada. Aquello es la nada. Y aquí mi despacho. <ríe> bueno, que ya he salido a las prácticas y hoy hemos seguido con los artículos, hoy me ha tocado Chile, en Pucón. Uh, uh, uy, ¿cómo se acerque. ¿En Pucón? En... en cabaña La Serena, muy bonito por cierto, buenísima. Mira qué chulo, viendo muchísimos vestidos. Buenos días. Estoy esperando a que venga mi jefa a recogerme. Primark, trae varios. Dios, es que estoy asfixiada. Y luego cuando llego al sitio me hielo, es frío. eso pues voy de manga larga, o sea, no es que aquí haga frío, aquí hace mucho calor, pero allí es que yo yo, yo sufro. Llegué. Yeah. Es que es increíble, pero hoy no ha pasado ninguna desgracia. Ha sido todo perfecto. Lo que hemos estado haciendo hoy ha sido aprender la herramienta del... Y una lluvia de ideas. Y nada, que... Que ha sido muy guay el día de hoy, ver, la verdad. Muy guay. Y por lo menos de momento el día va bien. Voy con una camisa, pantalón negro y unos zapatitos. Discretitos. Aquí aquí esperando a que venga y la verdad es que nada que agradezco mucho que esto, porque a otros pues no lo hacen, ¿sabes? pues que ha sido un día light, pero productivo, porque hemos aprendido una herramienta para programar en diferentes redes sociales, pues escribir post, ah, pues los días y la hora que queramos. ¡Ay, ahora mejor! Buenos días, espero que se me vea bien, por lo menos. Bueno. Ya estoy en el sitio me ha llevado mi compañera. Y nada, eh, el día ya empezaba mal porque me estaba lavando los dientes y nunca en la vida me ha pasado que para poner la pasta en el cepillo eh, las cerdas se movieran y <ríe> salpicaran en el ojo. Y una cosa rarísima. Y nada, pues voy con una cinta en el pelo, una camiseta una falda y unos zapatos tan normal. Pasa? Hemos tenido que avisar a la policía por si acaso el coche corre peligro por seguridad del coche vamos a moverlo de verdad, mira yo que sabía que tenía que pasar algo y además se me ha roto mi collar y es como <risa> yo tengo toda la puta negra, ahí <risa> de verdad estaba grabando un vídeo y el hombre estaba diciéndome que sacara una teta que enseñara una teta es que, ¿por qué? Porque, y tenemos que encima todo que callarnos para que no haya movido. es que mmm, me parece fatal y la verdad es que yo vamos, mmm, compi si me estás viendo, de verdad, mil gracias por defenderme puede ser que ayer me olvidé de notar lo que hice durante el día, ¿verdad? entre una, entre una cosa y otra, es una pues ayer lo que yo estuve haciendo fue eh, ideas para un banner para X empresa bajando <ríe> y estuve haciendo pues banners y luego escribir un artículo sobre grabar videoblogs guay chicos, ya he vuelto a casa y el día de hoy ha sido muy chulo hoy he hecho me han enseñado una herramienta nueva, un artículo y mmm, guay, eso está bastante guay, lo has visto, mi jefa se está partiendo el culo. Y a mí por eso me, me da mucho gusto que la gente se regalara con las cosas con las que yo hago. Y <ríe> qué más está haciendo, lo siento por tanto hoy, pero acabo de llegar a casa, tengo hambre y necesito recuperar fuerzas. Eh, ¿Qué más he hecho? Me han enseñado una herramienta, la he estado toqueteando, mmm, pero claro, tienes que esperarte media hora para poder manejarla, según eso, una caca. He hecho una imagen para otra aplicación, para postearlo todo su, en Twitter. ¿Qué más? He, he enseñado los banners que hice ayer, le ha gustado muchísimo. Así que, pues, el día de hoy, muy guay. ¡Hola! Entonces, hoy lo que he estado haciendo ha sido... <coughs> ...postear en las redes sociales. El blog que estuve escribiendo. He aprendido otra herramienta. Y he estado preparando un post para la semana que viene de dos eh, cuentas. Ha sido un día bastante entretenido. Mm, a mí es que se me pasa volado. Ay, nada, la verdad es que me gusta muchísimo, lo que estoy haciendo está guay. <risa> lo que sí que hoy no han traído café en la jefa porque son molanas. Tus besos, cuento buenos días, a adiós, Cuento todo, eh, cuánto amor. Buenos días, desde aquí mujer cómo estoy. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje <risa> <Bueno. risa> Que nada te que se haga la hora para el bus, como siempre. Like este es el bus que tenía yo que coger y no lo cogía, por eso que llegaba muy tarde y tal. Y sigue llegando extremadamente tarde, pero sé que llego, llego con tiempo, así que. Y sé que me esperan para recogerme en el otro lado. Así que, y sé que esperan para recogerme, así que guay. Un collar, tal. Volvemos al comienzo. Me estoy aquí otra vez, tira. Medio de la nada. Esperando a que venga mi papá. Bueno, lo que he hecho hoy. Pues he estado creando una imagen, poniéndole una frase bonita de un viajero que encontrado que me gusta la frase. He creado la imagen y la he posteado en una red social. He posteado con otra cuenta también. He estado mirando con otra herramienta, pues en plan, los que te siguen, los que no te siguen. Eso está entretenido también. Y nada, pues eso es lo que he hecho el día de hoy. <risa> Nos vemos. Adiós. Hola, mis melakis. Voy llevo, o sea, voy súper otoñado, ¿vale? Porque allí tiene el aire puesto a toda pastilla y yo muero. <risa> Entonces, pues para salvar la integridad de mi cuerpo, pues nada, hay que ponerse así, la verdad que no, no pasa nada, no pasó mucho calor. Y nada, chicos, pues hoy he estado usando la herramienta para postear en Twitter, eh, he estado escribiendo un artículo, mmm, programando también para Facebook, que se me había olvidado, y he estado creando alguna imagen y tal que estoy aquí desemparada, aquí con mi amigo del árbol, así que se va a convertir en mi novio. Si no lo dije ya, va a ser mi novio. ¡Hola mis Merakis! Bueno, ya he salido del trabajo. El día de hoy ha sido mmm, hacer un banner, cambiar ese banner, intentar buscar de alguna forma alguna herramienta para que de una foto que yo he hecho, de un banner, pueda cambiarla a Twitter, Instagram, Facebook... Si alguien sabe si hay alguna herramienta de esa, por favor, que me lo diga en los comentarios. Eh, no encontraba ninguna porque redimensionaba y quedaba feísimo. Usaba un programa que te pone las medidas y cambiaba la calidad. Muy feo, acortaba. No sé. Y lo que tengo que hacer es un vídeo para una empresa de tartas. Adiós. Con mucho. Oh. Buenos días, mira aquí. No, pues yo me acolito. Así, así, así. Sí. Y yes. así. Hola, mis pues nada, ya ha sido gestión de herramientas. Como... De, de Twitter, de Facebook. Buenos días, mi aquí. A mí cuando parece que va a llover y no llueve, me revienta. ¿O llueve o no? Cosa media, ¿no? Porque me da la cabeza mucho. Una camisa que es súper anchota y le he puesto cinturón este que se queda muy guay. Unos pantalones negros sí, y mis botis. Súper molonas. Hoy no sé lo que voy a hacer. Vamos a seguir con lo de la campaña. De verdad que me encanta este labial, es súper chulo. Y nada, Merakis, espero que tengáis un buen día vosotros. Nosotros nos vemos al final del día. Oh, mira qué bichillo más amor estoy viendo! Son de esos de que le toca ¿eh? y se hacen volar. Bueno, <ríe> que nos vemos. Un besito. ¡Hola, mis Merakis! Nada, he me cogido el bus como siempre y esto de que voy a bajar en la parada y veo que el hombre sigue... Claro, me cayó de acercar una señora, o sea, súper guay, no, el hombre, pero claro, tú te acojonas y dices, ¿dónde coño estoy yendo? Nada, no, pues me acerca y le he dicho, oiga, mire, <ríe> y yo me tendría que haber quedado aquí. <ríe> Ay, y nada, pues, me ha dejado otra vez donde es la parada. Y nada. <ríe> mm, seguimos con la campaña. ¿Qué he hecho? <ríe> ¿Qué es por lo que estáis viendo esto? <ríe> pues eh, programar las redes sociales y escribir post en ellas. ¿Qué te han buscado? Mm, he estado con lo del vídeo para la empresa de tartas, de decoración. de cumpleaños y hemos estado viendo más al fondo lo de la campaña. <coughs> y estamos viendo el tema de cartelería, los flyers y el email marketing. Así que hace un día productivo yo me voy a la peli Buenos días, Merakis. No sé ni cómo me he metido, o sea, voy así Y no, no, llevo ni una pesca maquillaje nada Se ven ahí mis pequitas Y nada, pues he estado haciendo un vídeo para una... una empresa de tartas con las redes sociales Ah, y he tenido que hacer una cuenta, un perfil en Instagram para la persona esta de las tartas ¡Buenos días, mis veras aquí! Es un viaje bastante sencillito. Esta es la sombra en crema Mercadona que me gustó tantísimo que os la enseñé. Esperad, que por si subo este vídeo antes o después, os la veis. Es como este formato, pero en azul. Yo tengo que en el bolso. Que eso me lo compré en Mercadona, de Deli Plus, prebase y sombra de transición. Prebase, bueno. Que es esta de NYX. Que es mi favorita. Y aquí llevo NYX también, que me gusta muchísimo esta marca y nada, pues para que se mantenga lo de los ojos, luego me he echado un fijador Y aparte de fijar el moquillaje, hidrata, es de dormir es, es una pasada, es súper económico y a mí me funciona bastante bien Una camiseta para que no se transparente esto, que es súper... Bueno, creo que es una. <risas> Unos pantalones negros, la comida de mi gato no. y unos zapatitos Hola aquí, hoy he estado subiendo un vídeo a Instagram, el que estuve haciendo, pues ese, he aprendido la herramienta y me parece bastante, bastante, bastante, bastante útil y em... en eso lo he estado haciendo lo de las cuentas para Twitter y Facebook y me han mandado que haga una, un diseño para la cartelería que ya os iré comentando y tal, que tal me va y todo eso y nada, pues muy bien. Hola, mira aquí con una camisa, una de estas interior para que como se abre por ahí en medio, ¿ves? Pues para que no se vea nada, unos pantalones blancos, son de Zara y unas botas. Súper completo, ¿cómo me maquillo para ir a las prácticas? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me pierdo y cómo la lío? Completito, ¿eh? Wow. Hoy he estado en Twitter, en Facebook, en Instagram. He escrito un artículo sobre recetas de sobre de limón al cabo. Hoy voy tal que así. Casi... Bueno, día Mira aquí, sabes un poco qué pasó el viernes. El, el viernes, lo que estuve haciendo fue pues las redes sociales, un artículo para la tienda de la tienda de ropa y, y muchas gracias por la tienda, tienda de ropa. ¿Habéis visto mi nivel de profesionalidad? Es que yo necesito el título de profesional, por favor He sido muy poquitas horas en realidad, entonces para mí eso es muy positivo El darme cuenta de que se me da bien, que no es que diga yo ehm, Bueno, es que está estudiando esto, pero luego a la hora de la verdad me doy cuenta de si tú funcionas o no funcionas Ese siempre va a ser mi pensamiento Y que a la, luego a la hora de la verdad que lo puedes plasmar, ¿sabéis? Y, y no sé, y estoy muy orgullosa de muchas formas de las que reaccioné, en cómo actué y estoy muy orgullosa de mí misma. Todo lo que me he dado cuenta de que puedo hacer y conseguir, que antes de despedirme de vosotros, por aquí, que por las redes sociales podéis seguir hablando, ¿eh? Quiero deciros que este maquillaje está grabado. <risa> es? Los domingos son domingos de maquillaje. Lo he titulado Happy Longa mini tutoriales. La muñeca se queda la voltereta que yo no sé hacer. Pues nada, mis aquí espero que os haya gustado. Mmm, gracias. Si os ha gustado, y así también sé si os gusta este tipo de vídeos. Os gusta que os cuente mis cosas, como yo lo he vivido. Al fin y al cabo es como lo vive uno, no como es. No os voy a contar cómo es en todas las empresas de marketing, sino en la que yo estuve. Así que mientras tanto, y hasta entonces, más, más, más, más más importante de todo, Hapilonguízate. Happy, long is a happy, long is happy, long is happy, long is <tose> <tose>